Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, domingo, bien, va a salir un verano, vaya tela, pues sí que estoy bien. Bueno, eh, espero que hayáis pasado un, un gran fin de semana, que el que esté de vacaciones las esté disfrutando, que el verano todavía acaba de empezar, con lo cual nos queda tela marinera. Bien, eh, uno de los grandes promotores, inversores que están en grupos de de grandes inversores en cripto que yo imagino que lo, lo, lo conocéis, lo sabéis, que es Richard Branson, dice si optas por una vida segura nunca sabrás lo que se siente al ganar. Y esto, pues viene a decirnos, el que no arriesga no gana. Esto es así. Si quieres algo seguro, lo mejor hoy en día, lo digo porque hay mucha gente que quiere inversiones muy seguras, ¿vale? Que estáis ahí detrás. Pues yo os voy a dar la solución. Muy fácil. Vais al banco, le decís que queréis un, hacer un depósito a cinco años y, y, y lo que os dé, pues ya lo tenéis. Por otra parte, también tienes la opción de letras del tesoro, que van a salir, y ya os digo yo que van a ser unas pocas. Eh, eh, como, como inversión, a, a, digamos, a más, más segura en estos tiempos que pueden correr, puede estar bien. Eh, bonos del tesoro, también depende de lo que quieras, pero bueno, que está ahí en fin, bueno, decía Ray Bradbury no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee gente que no aprende, gente que no sabe, y esto es lo que está pasando para bien o para mal con las redes sociales y con todo lo que nos está rodeando de mierda y de cerebros llenos de basura en fin, comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, vamos a resolver algunas dudas que habéis puesto en, en comentarios o, o comentarios que habéis puesto en comentarios valga la, la redundancia y bueno lo primero de Jordi, Jordi Farras que decía gracias por el vídeo, ahí lo has dicho el que holdea da igual comprar aquí que en 15k efectivamente, si tú si tú uh, estrategia, es la de hold, hold de a largo plazo, eh, mes, da igual el precio que compres, siempre y cuando realmente creas, este, primero, que estés preparado para ello, segundo, eh, que creas que realmente Bitcoin pues, puede ir a 100.000, eh, 2, 3 años, eh, o a lo que sea, eso ya me da igual, eh, o, o simplemente a 50.000, porque ya tendrías un beneficio brutal, eh, entonces ahí te da igual, ¿vale? Es decir, Tú vas haciendo tu media, cada mes y te vas metiendo lo tuyo, cuando puedes, o cuando te entra algo de dinero, de, de cualquier motivo, porque tú por tu cumple, la, la paga que te dan tus padres, yo qué sé, <ríe> cada uno lo que sea, ¿no? Eh, eh, bueno, vas a hacer un precio medio, cuando Bitcoin baja lo mejoras, cuando Bitcoin sube pues lo empeoras, pero, pero bueno, pero, pero es así, al final vas buscando un precio medio. Bien. Eh, yo personalmente, pues de Hall, pues lo justo. Que ha habido momentos en los que he dicho, podía haber holdeado un poco más. Sí, pero como norma general, siempre he dicho, ¿por qué cojones no habré vendido? <risa> Bien, hay otro comentario que pone: Respeto el trabajo que pones en tus vídeos, me parece realmente desconcertantes Que todos esos son bots, es decir, yo jamás os voy, a por, os voy a pedir un whatsapp yo jamás os voy a hacer que una inversión de estas que os ponen aquí de que si no sé quién le ha hecho ganar no sé cuánto o sea, ese no soy yo incluso muchos que veréis que sale la imagen del tiburoncito aquí, pues ese no soy yo, yo entiendo que lo sabéis pero de vez en cuando me gusta decirlo porque claro es que hay tela marinera tela, bien, por otra parte Miguel Dice, oye, que no, eso de que el precio de Bitcoin tiene que seguir el circulante no tiene sentido. Ahora vamos a ver esta, es por una gráfica que teníamos por ahí, no sé si la tengo, uh, Glassnode, aquí está, esta, ¿vale? Um, si así fuese, el precio no debería volver a subir nunca a partir del siguiente halving porque el circulante que se emitirá se será eh, despreciable del total. Pues no, te equivocas, te equivocas. Va a seguir, el, el circulante va a seguir subiendo. Porque a medida que va subiendo, vas mirando, va subiendo el circulante que hay. Bien. Ya no es, eh, evidentemente, como bien dices, ya no es tan grande la diferencia. Pero llega un momento en que Bitcoin va a estabilizar su precio. Esto a mí no me cabe en la menor duda. Va a llegar a un tope Bitcoin, no va a estar subiendo para siempre. Eh, ahora mismo, bueno, de momento, simplemente decimos qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida. ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido esta línea naranja, es el supply de Bitcoin... Y esto es el precio, lo he ido cosiendo arriba y abajo, ¿vale? Y esto no es algo raro, no es algo que solamente haga Bitcoin. Cuidado, y eso que Bitcoin es muy novato. Bitcoin tiene un stock to flow, tiene un, un stock limitado, ya lo sabemos. Eh, cuando se mine y se llega a los 21 millones, es decir, en la zona aquí arriba, ¿vale? Y este es por, por la zona que marca entre 60 y 100, unos 80 k eh, lo que es el stock, ¿vale? evidentemente también va a estar por arriba esto. Y como norma general va a estar por arriba el precio sobre el stock. Ahora, ¿cuánto se va a separar el precio del stock? Eso va a depender de lo que en un futuro la comunidad en general piense que pueda valer eh, Bitcoin o piense lo que pueda no valer, ¿vale? Eh, los mineros, eh, mil cosas que, que hay que tener en cuenta para ello. Bien, eh, tenía por aquí este, ¿vale? Esto del año 97 hasta el 2014, para tener una muestra de, eh, porque es la parte de las pocas que he podido encontrar, de el stock de minería versus el precio del oro. La línea azul es la minería, ¿veis cómo lo cruzaba para abajo? Ahora para arriba. Y el precio, ¿veis cómo lo cruza para arriba? Bueno, aquí incluso abajo, otra arriba. Y luego lo cruzó para abajo. Ahora está para cruzarlo otra vez para arriba, ¿vale? Entonces, eso de que uh, no tiene sentido, de que sí, el stock, el precio y tal, mmm, no es cierto. No es cierto. De hecho, el stock to flow se basa precisamente en eso. ¿eh? ¿Qué stock tiene y qué valor pueda tener? Cuando ese stock, precisamente, cuando ese stock deje de rendir más si la comunidad decide que Bitcoin vale más se va a separar y va a seguir subiendo pero hasta qué punto hasta qué punto yo no lo sé, yo tengo mis dudas solo de que la gente dice que un millón de dólares es un Bitcoin y tal bueno, yo entre 100 y 250 sí le puedo dar margen pero más allá ya veremos ya veremos, <risa> hay gente que, que dice que puede valer mucho entonces bueno, eh, sí tiene sentido tiene todo el sentido, y sobre todo si llega un punto en el que se estabilizan esa distancia entre el stock y el precio, que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. ¿Vale? Nosotros valoramos Bitcoin como una barbaridad y resulta que su precio es una auténtica castañita, entre comillas, ¿no? Eh, pero bueno, igual, tendremos un stock que al final se quedan 21 millones fijo y el valor, o sea, o el precio irá fluctuando eh, por encima. Si es que en, en ese momento vale para algo Bitcoin, que no lo sabemos, y como no lo sabemos, lo único que estamos apostando a que sí lo valga, nada más. Entonces, al final, es todo ir viendo cómo se ha comportado, y la realidad de cómo se ha comportado es que a medida que su esto ha ido subiendo, pues él ha ido cosiendo arriba y abajo. Y cuando lo pierde, es Crypto Invierno, y marca poco después, al final del Cripto Invierno, una, dos y tres veces incluso la crisis, cuarta vez y ahora no tiene por qué perderlo, evidentemente pero no sé, si ha pasado anteriormente ¿por qué no va a pasar ahora? cuando lo vuelva a coser hacia arriba, igual que pasó aquí igual que pasó aquí, igual que pasó aquí ¿vale? Eh, veremos hasta dónde llega ojo, quillo, asa, nonairo lerelle, ya veremos, a ver bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí? había otra mmm, cosita que me... me, me, me, me, me, me, me ¿verdad? Ah, vale, Manuel, Manuel Córdoba que dice... Eh, ¿Qué puede pasar si el criptomercado claudica antes que el tradicional? ¿Qué hará la masa cuando vea el cambio de tendencia? A ver, es que el problema, el problema de esto es que la masa no suele ver el cambio de tendencia. La masa cree más en el cambio de tendencia que verlo, ¿vale? Una vez que llega, eh, lo vamos a ver todos muy claramente, porque Bitcoin sale disparado. Pero también es normal, y suele pasar, que igual que Bitcoin... Reacciona un poquito después. Uh, Bitcoin también, eh, cuando cae, eh, lo veréis normalmente cuando las grandes caídas ha sido uno o dos días después, incluso, y ya salían los gurús diciendo: Bitcoin no va a caer, Bitcoin no va a caer, porque veis, veis, Bitcoin, que el mercado tradicional está cayendo y Bitcoin no. Y luego hace Bitcoin. ¡pua! Y le cierra la boca a todos. Lo que pasa es que, claro, como ese vídeo ya ha salido, ya termina, pues ya luego se, se adaptan a lo que hay. Y bueno, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero. Uh, lo normal es que luego Bitcoin también reaccione antes. Eh, los grandes inversores, eh, los bancos, eh, las instituciones y todo el enemigo de Bitcoin y las criptomonedas en general, se han encontrado con algo con lo que no contaban. Y era Internet. Era el poder de las redes. Era eh, el poder de la gente de decir, no, no, esto vale y esto lo vamos a utilizar como valor. Y es con la, con lo, contra lo que no han podido luchar. Por eso ahora, que están haciendo? Unirse unirse a su manera, a la manera del buitre a la manera de, voy a destrozarte voy a destrozar el mercado, voy a intentar destrozar todos esos de y por ahí voy a machacarlo todo lo que pueda para que tú no tengas confianza en este valor y yo lo pueda coger habrá alguno que diga me estás contando un rollo macabeo vale, si esto es un rollo macabeo ¿por qué narices lo quieren regular? si esto es un rollo macabeo ¿por qué eh, BlackRock el fondo dueño del mundo Entra en el, en el mercado de criptomonedas. ¿Por qué se asocia con Circle? USDC. ¿Por qué? Porque les apetece. Ostras, de verdad. Hay que empezar a pensar un poquito más y, y, y actuar como esa gente. Si esa gente está entrando, es porque a Bitcoin no es que lo vaya a hacer un máximo anterior al que hemos hecho, sino que se va a disparar mucho más. Eso es lo que yo creo. Entonces, donde fueres a lo que vieres, yo, si... Quiero ser como esos, no ser un cabrón. Bueno, un poquito así. Pero, pero por lo menos intentar que un poco de mi valor coja un poco más. vale Porque los que somos pobres nos queda, no nos queda más remedio que especular si no seríamos ahorradores. Pero como somos pobres, pues somos especuladores. Entonces, bueno, creo que hay que hacer eso. <risa> creo, ¿eh? A lo, mejor, a lo mejor hay gente que piensa que hay que hacer todo lo contrario a lo que hacen los que ganan dinero. No lo sé, yo creo que no. Entonces, bueno... Eh, Creo que sí, que va a claudicar antes, que marcará eh, una zona X de caída que todavía no sabemos cuál es. Yo tengo mi teoría con el del colchón, que os dije y que os expliqué ayer. Y bueno, a partir de ahí, pues ya veremos. Si se cumple, bien, si no se cumple, también bien. <risa> ya está, es más, que nos da oportunidad de comprar más abajo. Fantástico. Que no, va uno para arriba. Si lo que queremos es que suba. Claro. En fin. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Algo, son, simplemente paro a hacer esas cosas interesantes. Bueno, José María, pena que nos dice vacaciones en el hemisferio norte, dice y acá el de frío. Imagino que estarás ahí por Argentina por ahí. Pues es que es lo que toca. Bueno, ah, vale, mire, este es También Fabián decía: Yo creo que están obviando la divergencia entre pez y volumen. Eh, no, no, no, no se obvia. Y vamos a verlo. Vamos a verlo porque es súper interesante. El tema de divergencias. Es interesantísimo. Hemos hablado un poquito de, de esta divergencia precisamente que hay. Y dice, pero es muy grande esa divergencia. Es una divergencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. A lo sumo. 6 días. Es decir, que ha bajado y esto ha subido. Es decir, que es una divergencia que en un momento dado, ¿vale? Que en un momento dado eh, puede ser alcista para un rebote no para un cambio de tendencia, ni de coña, ¿vale? Es más, si yo me pongo, empiezo a ganarle tiempo a todo esto, y me pongo aquí, en este punto, el precio estaba aquí, y tiro una línea, y pongo aquí otra, y tiro una línea, divergencia no hay, ¿vale? La divergencia en diario tiene que ser muchísimo más allá de esto. Esto, esta divergencia que hay aquí, que marcas muy bien vista, está, está perfecta, ¿Vale? pero que no es una divergencia importante para un cambio de tendencia. ¿Qué puede ser? ¿No hay divergencia para un rebote? Sí, te lo compro, claro que sí, por supuesto. Y es el rebote que ya esperando, pero que no se produce nunca. Para que sea un rebote, simplemente, fíjate lo que te digo, que vaya hasta esta línea de tendencia principal, que es lo importante, todavía la divergencia le queda por, por generar. Y aún así, se destroza porque llega el fin de semana, baja el precio y esa divergencia desaparece. Entonces, bien, por un lado, pero no, no, no es, no, es, no es eso. Hay que esperar más. Y si nos vamos al semanal, ¿vale? Tenemos una divergencia más importante, ¿vale? Que es esta, que está empezando a cruciar pero ¿dónde estamos desde aquí, ¿vale? Es una divergencia tremenda, ¿vale? Que es que me imagino que yo Creo que es a la que tú te refieres, pero ¿qué pasa? ¿Qué falta aquí? Nos falta una vela de salida, es decir, en este punto, ¿vale? Cuando, fijaros, fijaros cuando hemos caído aquí, una, dos velas, y hemos tenido un montón de, de volatilidad, ¿vale? Una vez con toda esta zona de volatilidad para arriba. ¿Qué, qué iniciamos aquí? Lo que también dices muy bien, por cierto. O dices, o es una cosa o es otra. Claro, nos ha jodido. Eh, un wake-off. ¿Qué quiere decir con una formación wake-off? Una formación wake-off ya se ha producido. Es decir, ha habido una zona en la cual se ha distribuido la distribución, que es una causa, tiene un efecto. ¿Cuál es? Cataplón. Ahora se tiene que generar una zona de acumulación que genere otra, que es una causa que genera otro efecto. ¿Cuál? Una subida en el precio. ¿vale? Pero no, de verdad no empecéis a entender, no, un Wyckoff es que un Wyckoff, un esquema de Wyckoff es un completo que empieza desde la distribución causa, efecto caída, acumulación, causa efecto subida, ya está no os queréis complicar de que habéis, hay mucha gente que ha descubierto ahora Wyckoff y el, se consigue es, ese esquema se produce de forma continua, una y otra vez, en 15 minutos en una hora, en cuatro horas, en diario en semana, se produce continuamente ¿vale? entonces esta, esta divergencia es suficientemente importante vale vamos a ponerlo por aquí para que se vea como para que tuviéramos un cambio de tendencia todavía no, no ha habido fuerza, estamos en distribución, fíjate eh, que precisamente hablando de, de, de Wyckoff a medida que ha ido bajando, vamos a quitar esto y esto, a medida que ha ido bajando el precio, vale, sigue subiendo, se sigue distribuyendo un montón. ¿Qué necesitamos eh, para decir, bueno, empieza a producirse una zona de acumulación? Necesitamos ves pues, esto que hay aquí. ¿Ves estas tres semanas que tenemos tres velas con unas mechas tremendas, bastante volatilidad, pero sin embargo un volumen súper concentrado en ellas? Bien, pues eso nos empieza a dar algún índice ¿vale? De, de que podemos empezar a entrar en una, esa zona de acumulación. De momento, no la hemos tenido. Necesitamos una vela que abrace a otra que haga algo distinto a lo que está haciendo. Y de momento, no se ha producido. Por eso, cuando decía no, cuando el mercado, si el mercado cambia de tendencia antes de tiempo, la gente no lo ve. el momento que el cambio de tendencia en general no lo se, se empieza a percibir, se ve, pero un cambio de tendencia lo marcas con mucho tiempo. Es decir, para, para que nosotros ahora pensemos que ha habido un cambio de tendencia en el mercado, tenemos que volver a romper esta zona de los 28,750 para arriba, mientras no la rompamos no existe cambio de tendencia ninguno y lo ideal es el máximo relativo anterior, que esta zona de 47,48 imaginaros, pero bueno, podemos dar esta zona de aquí por buena porque bueno, como estamos en semanal, tendríamos que intentar verlo en diario, ¿vale? y a partir de ahí, esta zona de lo entre los 28 y los 30 ¿vale? Eh, que consolidó la caída, hemos consolidado y hemos seguido cayendo, ahora consolidamos y ya veremos si realmente comenzamos esa zona de acumulación que puede ser posible ¿vale? Eh, o vamos a tener que volver a caer lo importante, primero objetivo, esta línea de tendencia acelerada y después la siguiente línea de tendencia que es la importante de verdad para que se produzca eso, necesitamos acumular más, no hay ninguna reacción importante, no hay ninguna ruptura importante no hay vida tiene que haber alguna noticia, algún algo que mmm, haga que esto remonte, si no ¿qué va a hacer Bitcoin? Bajar a buscar más dinerito. No hay más tu tía. No hay más tu tía. Y de verdad, la autocomplacencia es guay cuando, y sobre todo cuando queremos que suba un valor. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que suba Bitcoin. Pero de, yo personalmente, de momento, no, no le he visto ninguna fuerza. Vamos a ver cómo se va esta semana. A lo mejor tenemos una semana buena. A lo mejor resulta que llega el día 13 y no tan buenas noticias. Y eso sí, eso sí sería un punch eh, desde, el, desde el lado de no del análisis técnico, sino del fundamental, que ayude a que le, en el técnico empezamos a ver reacciones, que de momento no las hay. ¿vale? Sí que sería importante que mañana, a pesar de que no hablan los mercados estadounidenses, veamos que esta bajada de volumen que había en el fin de semana, que es normal, vuelva a subir, aunque sea arrojado. A mí no me importa, ¿vale? pero que vuelva a subir el volumen para intentar seguir esta escala que tenemos en diario, para buscar un buen rebote. Nos hace falta bastante más chicha, pero sí que vemos en toda esta zona, sobre todo esta zona que estamos ahora, más que en esta, porque es de caída, es de distribución prácticamente todo este volumen. Aquí hay mucho de distribución, un poquitito de acumulación, pero sobre todo, fijaros, mucho más rojo, muchísima distribución, tremendo. Necesitamos ver rebotes verdes y empezar a ver barritas verdes, porque si no, no... No, no tiene esa pinta, ¿vale? Eh, pero bueno, en general, todo lo que habéis dicho es razonable, eh, está bien bien planteado y, y bueno, pues cada uno tiene su opinión. Yo os doy la mía en base a lo que a lo que me preguntáis. Eh, Bitcoin de al momento en el fin de semana no ha hecho absolutamente nada. Yo para mañana no espero tampoco demasiadas cosas. Eh, no sé si va a haber algo de movimiento de, de futuros. Yo no no, no es, que, joder, es que siempre me pierdo yo con el tema de los de los calendarios, pero yo creo que en un 4 de, de julio, un eh, nacido en el 4 de julio, bueno, eh, no, no lo veo, no no creo que haya, que haya demasiado movimiento, así que habrá que esperar a mañana por la noche a ver algo. ¿Que tenemos algo? Pues bueno, a ver si se mueve, yo al final yo lo que digo, me da igual que vaya para arriba, me da igual que vaya para abajo, lo que me interesa es que se mueva el mercado, no que esté aburrido, que esté apático, porque cuando está mucho tiempo apático, lo que hace es seguir cayendo, mira os voy a enseñar algo que ya lo he dicho varias veces, ya sé que soy un poco pesado, pero es interesante, en esta zona de aquí, ¿vale? Eh, el margen en el que se movió Bitcoin durante todo este tiempo fue de un 8%. ¿vale? Estamos hablando desde el eh, 9 de septiembre hasta el eh, 13 de noviembre. Es decir, durante dos meses y pico estuvo Bitcoin moviéndose en un 8%. Esto es un auténtico coñazo. ¿Qué pasó? Cuando Bitcoin se aburre, baja a buscar dinerito, a buscar dinero de verdad. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, hombre, no veo yo que estemos en la misma situación... ¿vale? Pero la escalada que llevamos tampoco es que sea muy guay, y tampoco es que ahora sí hemos encontrado volumen, ¿vale? Pero falta un poquito de volumen del positivo, y todavía no lo hemos encontrado. Entonces, bueno, si sigue así, pues llega a zonas, hay una buena caída, volvemos a, a bajar otra vez el volumen, sube un poquito, vuelve a bajar otra vez el volumen, pues ¿qué hace? vuelve otra vez a, a caer. Vamos a ver si llegamos hasta la zona de la línea de tendencia, o no llegamos, o tiene un rebote, esperemos Esperemos yo, ojalá que en esta semana tengamos un rebote, porque si la, la siguiente que el día 13 las noticias son malas, pues las podemos ver un poquito negras. En fin, eh, preparar cortos o largos, ¿vale? En función de lo que ese día se, se vaya a vomitar por la boca por parte de la FED. Digo a vomitar porque somos unos sinvergüenzas, tanto los de la FED como los de los bancos centrales, todos, absolutamente todos, que esto, esto lo sabían, sabían que venía, eh, no han querido verlo venir porque no querían jugarse sus puestos, pues es lo, que, es lo que ahora nos toca sufrir a todos. Y pues intentar solventarlo de la mejor manera posible. Eh, yo lo único que puedo hacer es eh, intentar eh, animar, yo sé que hay gente que está bastante fastidiada porque han comprado bastante arriba, eh, lo único que te puedo decir es que si quieres y lo deseas, pues es ir mejorando tu posición para que tu precio medio baje y cuando esto rebote, si sí rebota, que esperamos que sea, algún un día rebote, pues bueno, puedas coger eh, una, buena, una buena cantidad de, de Bitcoin y de dólares. Y bueno, pues si sí, igual en el, en el esquema que yo más o menos sigo, que es este, ahora mismo, y, y vuelvo, vuelvo a repetir, adaptaros, de verdad, no os encabezonéis en de que esto está aquí desde aquí tiene que rebotar, porque como te encabezones, vas mal. Entonces, ¿qué tiene que rebotar? Yo creo que en la zona en la que estamos, ¿vale? En esta zona, debería de rebotar a la zona de 28, que es algo sorprendente, es decir, en toda la caída, fijaros que cuando cayó, cuando vino aquí, este, este pico que hizo aquí fue la única vez en la que ha ido a tocar un suelo. ¿Vale? Aquí paró y esta es la única vez que lo ha recuperado. Desde que cayó otra vez, aquí no ha sido capaz de llegar ni siquiera a las mechas. A toda esta zona no ha llegado ni a tocar. Aquí, tres cuartas de lo mismo, no ha llegado a tocar esta, esta siguiente eh, eh, mesetilla que hizo aquí. O sea, no hay fuerza ninguna. Sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Y mientras nos daremos cuenta de que empieza a haber a, a algo de fuerza, cuando haya una caída de este tipo, ¡pam! y haya una recuperación, y vaya a intentar tocar lo que ahora es un so, una, una resistencia, ya antes fue, hizo un pequeño soporte, pues ahora es una resistencia, pues si alguna vez, en el momento que veamos que esto rebota, pam, y se viene aquí, estamos vivos, mientras tanto, ojo, ¿vale? Mientras tanto, ojo, entonces, yo personalmente lo que creo es que esta zona en la que estamos ahora mismo, Va a ser esa mesetilla en la que cual cuando caigamos, ¡pam!, la rebotaremos. También pienso, vale, como he dicho antes, que debería, debería de encontrar, y a lo mejor esa divergencia que muy bien has visto, Fabián, eh, que hay ahí, es la que nos hace rebotar a los 28 y hace decir, ¡oye, que soy Bitcoin y estoy aquí, estoy vivo! Puede ser. Vale, ya veremos a ver, y bueno, en base a eso, igual, ser flexibles, adaptaros y no os encabezonéis. Eh, en una época en la que no ha... ya lo he dicho varias veces, ¿no? Vais a seguir oyendo, nunca pensé que caería tan abajo, eh, nunca pensé que esto sería así, porque está haciendo cosas nuevas en muchos aspectos. Eh, lo único que de momento no está haciendo algo nuevo Bitcoin es en el porcentaje de caída en un cripto invierno y si eso tiene que ser alrededor del 80% tachan yo no digo nada en fin eh, eso sería un comportamiento normal lo page bueno hay otras métricas pues, de las que se está saltando y pues alguna vez tendría que hacer algo distinto ya está dicho esto la dominancia de Bitcoin, pues hoy ha rebotado un poquito, ayer cayó un poquito, está en esta zona tonta, a ver si, si sigue cayendo o no. Si sigue cayendo, será algo bueno para las altcoins. La double eh, market cap de, del USDT, igual, el fin de semana se ha quedado aquí paradito, pero se está manteniendo. Es decir, sabemos que ha salido mucho dinero del mercado, pero hay otro que se está manteniendo ahí. Por otra parte, las altcoins han tenido un poquito de todo. Algunas han ido bastante bien y otras, pues bueno, pues han seguido perdiendo ahí un poquito de, de flow y bueno, pues aquí tenemos melos que tenemos por aquí, <risa> hay un compañero que sigue comprando melos, bueno, pues a ver si hay suerte y lo, y lo puede llevar arriba, de eh, PER, BOSON PROTOCOL VLX VELAS intenta ahí buscar, fijaros el volumen, eh, que ha despertado al monstruo, en toda esta caída ha habido una distribución importantísima, en esta, ¿veis cómo aquí tenemos empezamos a tener más velas verdes? fijaros, en, el, en este lado izquierdo ¿vale? con esta caída hemos tenido una distribución. ¿Vale? En este lado derecho, empezamos a ver acumulación. Vemos mogollón de volumen verde. Bien. ¿Quiere decir esto que a partir de aquí no va a bajar? No. Simplemente quiere decir que han empezado a acumular. ¿Vale? Evidentemente me dirás, sí, pero es que todo esto que ha caído, todo este volumen y todo este volumen, alguien lo ha comprado. Claro, por supuesto. Si alguien lo ha comprado, eso es buena señal. Entonces, Muchas veces lo que no veamos a lo mejor en Bitcoin, sí lo podemos ver en algunas altcoins los que hacen que el mercado eh, se vea un poquito vivo. Y pues este volumen, que de repente ha despertado a la bestia, porque fijaros en toda esta zona que se empezó a distribuir, ¿vale? Muy poquito a poquito, a la, a la chita callando, pues no, no había nada de volumen. Ahora empezó a subir, cuando empezó a distribuir aquí potente, y aquí, bueno, pues ha habido una como una especie de claudicación final con un buen volumen, y ahora empezamos a ver, más velas verdes, mmm, acumulación, vale. Vamos a ver si es así. Fijaros cómo en esta zona de caída, pues, tenemos en la primera parte una zona mucho más roja y una segunda parte más verde. De repente se vacía todo y empieza a ver una zona bastante más verde. A partir de aquí, ¡pam! Hemos acumulado, hemos hecho... Eh, eh, como decía Fabián, ¿no? ese Wyckoff, esa, esa acumulación que lo que genera es una bomba y hace ¡boom! y me voy para arriba. Pues ahí está. Eso, eso es lo que buscamos en, en, muchos, en muchos valores. Eh, vemos muchas veces líneas de tendencia, vemos soportes y resistencias y obviamos el volumen. El volumen, de verdad, es el rey. Y ya está. No ha habido mucho más que, que en cuanto a, a beneficios de momento, así que bueno, ahí están. Eh, y poco más hay que añadir. Bitcoin, aquí intentando hacer ahora una velita de diario verde. Pues bueno, paradito, paradito. Es pues domingo, mañana no hay mercado en Estados Unidos. A ver si Europa despierta de alguna forma, pero. Como tienen que esperar a que abra los futuros del CME y yo no tengo claro si van a abrir hoy o mañana o pasado, van a, abrir, a hacer una mini sesión o van a hacer sin mini sesión, ni a mirar el calendario, la verdad es que no me, no me importa, no me interesa ahora mismo, eh, me interesa más eh, un poquito a ver si a partir del martes, miércoles vemos algo eh, aquí en cuanto a, a, a seguir acumulando volumen y que veamos algún tipo de reacción, y lo que pase de aquí al día 12, porque el día 13 es el que tenemos que estar ahí con el dedo, preparados y cuando digan, eh, ha dicho que 8 bien, venga, largos ha dicho que 9, pa, cortos ya está, eso es lo que hay así que bueno, como digo siempre, chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao chao